Buenas tardes a todos y eh, bienvenidos al webinar. Eh, la idea de la charla es mostrar, eh, por un lado, una alternativa de conectar los empleados de una organización con la información sobre eh, una crisis de forma rápida y por otro lado es mostrar cómo poder gestionar los espacios de la oficina cumpliendo con las nuevas normativas de, de seguridad de salud. Eh, durante la sesión, eh, vamos a tener una pequeña introducción a Power Apps y todo el, eco, el ecosistema que supone la herramienta. Eh, seguiremos descubriendo la nueva plantilla de comunicación de crisis de Microsoft, eh, sobre todo las principales funcionalidades que proporciona. Luego veremos eh, los pasos necesarios a seguir para poder adaptar la plantilla a las necesidades de nuestra empresa. Eh, también nos vamos a mostrar eh, una aplicación que hemos desarrollado para la vuelta a la oficina para reservas de, de un puesto de trabajo basada totalmente en, en Power Apps e integrada eh, también con la plantilla de comunicación de Microsoft. Eh, aquí estamos nosotros, eh, Juan Pablo eh, Párraga, eh, más conocido como Juanpi, gema Molina y yo, Ludmila Petrova. Los tres pertenecemos al equipo de Microsoft 365 de Plain Concepts. En el caso de Juanpi y gema están especializados en Power Platform y en mi caso en desarrollo SPFX con React. Si os parece, eh, empezaremos. Eh, voy a dar la palabra de, a mi compañero Juanpi, que nos va a contar sobre Power Apps y qué es lo que es necesario saber para poder usar la herramienta. Bueno, muchas gracias, eh, Lucy. Eh, buenos días a todos o buenas tardes. Eh, eh, os, para entrar un poco en materia, vamos a explicar un poco lo que es eh, Power Apps. Seguro que muchos de vosotros sabéis ya... Lo que es Power Apps, eh, pero no bueno, por si acaso alguno todavía no es muy consciente de lo que es Power Apps, pues podremos decir, eh, vamos a hacer una especie de introducción a todo lo que es el ecosistema de Power Apps y, y bueno, eh, os explicaremos un poco para, para qué sirve. Eh, ¿Qué es Power Apps? Eh, Power Apps es una herramienta de, de desarrollo rápido de aplicaciones eh, de Microsoft Está denominada como una herramienta low-code, quiere decir que requiere muy poco código para, para poder eh, realizar este tipo de aplicaciones. Y básicamente eh, existen eh, tres modelos de aplicaciones diferentes eh, que se pueden desarrollar eh, a través de esta herramienta Power Apps. En primer lugar, tenemos eh, las aplicaciones de tipo Canvas o aplicaciones de lienzo que son aplicaciones como hemos comentado low code. ¿eh? Y eh, so, es, está basado en un modelo de desarrollo basado en fórmulas eh, como en Excel. Eh, yo creo que todos más o menos hemos usado alguna vez alguna fórmula en Excel. Bueno, pues es un poco algo muy parecido ¿eh? en el cual se utilizan ese tipo de fórmulas para un poco para desarrollar eh, la aplicación y las interactuaciones eh, dentro de, de lo que es la aplicación y dentro de lo que son las Power Apps o de los tres tipos de Power Apps que existen actualmente. Eh, pues es la más popular, por así decirlo. Fue la primera que surgió y la más popular. Posteriormente tenemos eh, las eh, aplicaciones de tipo Model Driven, que como bien dice el, el, el nombre, son aplicaciones dirigidas por modelos. Eh, aquí no se desarrolla una interfaz de usuario, sino que es en base a los procesos que se definen eh, mediante, mediante la interfaz de usuario, pero la interfaz de programación, por así decirlo, la interfaz de, de configuración de esas, de esas aplicaciones... Eh, los formularios y las vistas y los datos que se definan eh, automáticamente se compila y se genera una interfaz de usuario de forma eh, automática. Estas eh, aplicaciones son más bien pensadas eh, y desarrolladas para trabajar en el entorno y en el ecosistema de Dynamics. Por último, tenemos las aplicaciones de tipo portals. Eh, que son otro tipo completamente diferente de, de Power Apps en las que se pueden o se permiten crear sitios web públicos accesibles por usuarios externos a la organización. Bueno, en esta charla, eh, realmente, como puesto que la plantilla de Crisis eh, está desarrollada en base a una Power App de tipo Canvas, vamos a... a, a, mm, eh, vamos a eh, a ahondar más en lo que es las, en este tipo, este, las características principales de este tipo de, de aplicaciones. ¿vale? Bueno, eh, antes que nada, os quería comentar que Power Apps pertenece a un conjunto de herramientas o una plataforma de Microsoft eh, que está creada para crear soluciones de negocios enfocada a mejorar la productividad empresarial y dirigida a eh, a Power Users. Eso quiere decir que no necesariamente eh, eh, se necesita conocimientos de desarrollo, incluso otras capacidades como eh, científico de datos, etcétera, para poder eh, realizar o poder utilizar este tipo de herramientas. ¿eh? Se pueden usar estas herramientas que las compone la Power Platform. Está compuesta por Power BI, Power apps que eh, ya hemos eh, comentado un poco, Power Automate y Power Virtual Agents, eh, se pueden usar de forma independiente o se pueden en combinar entre ellas, en muchos de los casos, para, para, para dar solución un poco a, los, a, los, a las necesidades de las empresas. Estas herramientas se ofrecen como, como un servicio SaaS, eh, que quiere decir que es software as a service, quiere decir que eh, se desarrollan y se trabajan con ellas a través de, de generalmente, a través del explorador y son ofrecidas como eh, servicios en la nube. Eh, para que hagáis, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Power Automate, que es otro dentro del toolset de la Power Platform, otra de las herramientas. Y Power Automate lo que, lo que se encarga es un poco de cubrir la parte de procesos y es la herramienta con la que se pueden construir flujos de trabajo y procesos automatizados en minutos, depende también un poco de la complejidad, eh, en gran variedad de servicios y aplicaciones. Eh, como os hemos comentado antes, eh, se realizan a nivel muy visual y no requieren de ningún tipo de codificación. Power BI es, un, probablemente, dentro de lo que es las herramientas de Power Platform, probablemente sea la más conocida eh, y la más utilizada también. Eh, se trata de una herramienta de analítica y reporte eh, que permite a cualquier usuario convertir eh, datos en eh, valiosa información mediante eh, visualizaciones muy detalladas y muy ricas. Eh, y bueno, esto permite eh, y es muy útil en la toma de decisiones de las empresas. Eh, por último, vamos a presentar a Power Virtual Agents que se ha incorporado hace ya. Un poco, pero bueno, ha sido la última en incorporarse y, y bueno, Virtual Agents es una herramienta eh, básicamente que se utiliza para la creación de chatbots sin código a través de una interfaz de usuario, igual que, que Power Automate o, o, o Power Apps o Power BI, sin la necesidad de ser un desarrollador o un científico de datos. Bueno, entrando otra vez un poco en las. o pasando ya un poco más específicamente a Power Apps, aunque por ejemplo en esta slide que os voy a mostrar, que es los conectores, y esto aplica también al resto de herramientas de Power Apps, los conectores es una característica importante, son los componentes que capacitan a las herramientas de la Power Platform de acceder a orígenes de datos o servicios, tanto locales eh, como en la nube. Eh, como por ejemplo, eh, pues eh, todos conocemos, por ejemplo, la capa eh, tiene capacidad de conectarse con SharePoint, con Dynamics 365, con Dropbox, OneDrive for Business, mmm, la gran mayoría de eh, aplicaciones eh, comerciales y que se encuentran en el mercado, eh, se, la Power Platform dispone ya de conector para poder interactuar con su información. Eh, aún así, eh, es posible eh, la creación de conectores personalizados para orígenes o servicios no contemplados, no no, no contemplados como por ejemplo eh, una web API por ejemplo, que nosotros hayamos eh, desarrollado. ¿Eh? Bueno, eh, Una de las características o uno de los puntos fuertes eh, que tienen las Power Apps eh, de tipo Canvas eh, es la capacidad de... Eh, utilizar las características eh, o las capacidades de los, de los dispositivos móviles eh, de forma natural y sencilla e intuitiva. ¿Eh? Es decir, que es muy fácil a la hora de desarrollar aplicaciones de Power Apps eh, poder acceder a las propiedades de la cámara o a las propiedades de, de la localización del dispositivo móvil para, para después su uso dentro de lo que es la aplicación. ¿Eh? Tenemos como, por ejemplo, lecturas de códigos de barras o de códigos QR a través de la cámara o eh, posicionamiento en un mapa a, a través de las características o las capacidades de geolocalización de los dispositivos móviles. Otro de los puntos eh, también a tener en cuenta dentro de los que es la Power Apps que también aplica a Power Automate es eh, un, un subset, por así decirlo, denominado iBuilder, eh, que es una capacidad extendida de la Power Platform, eh, está lista para usar y permite la aplicación de inteligencia artificial para enriquecer aplicaciones de Power Apps y eh, eh, ...de Power Apps y también en flujos, como hemos comentado. Sin tener tampoco conocimientos de programación ni en ciencia de datos. Es decir, son eh, soluciones estancas... Eh, que realmente requieren de muy poca interactuación para poder ser utilizadas. Eh, están listas para su uso. Dentro del builder se pueden aplicar inteligencia, como por ejemplo la detección de objetos en imágenes. Aquí vuelve a entrar otra vez eh, la cámara eh, de los dispositivos móviles. O el procesamiento de formularios, eh, el, que es la capacidad que tiene eh, la aplicación de la inteligencia artificial en la introspección de documentos y en la extracción de información eh, que nosotros de alguna manera eh, hayamos preentrenado, pre eh, eh, por así decirlo, ¿vale? eh, dentro de documentos. Y bien, esto sería un poco una introducción a muy alto nivel, lógicamente, de lo que es eh, Power Apps y de lo que es eh, un poco eh, todo el ecosistema de Power Platform, que abarca pues, eh, un poco, eh, da solución o, o abarca un poco las posibles necesidades que puedan tener las empresas y que de alguna manera pueden ser cubiertas en un, en un periodo rápido de tiempo. Así que bueno, pues... Eh, eh, Lucy. Eh... Juanpi, eh, ¿Sí? si te parece, damos la palabra a Gema y sí. que nos va a contar un poquito sobre la plantilla de comunicación de crisis de Microsoft y cómo podríamos adaptarla a nuestras necesidades. Perfecto. Sí. Gema, tienes el turno. Gracias, Lucy. Bueno, yo os voy a hablar de la plantilla solución que... En el mes de marzo sacó Microsoft, es la plantilla de Crisis Communication y bueno, básicamente debido a la situación que estamos viviendo con todo el tema del coronavirus y demás, bueno, además no, del coronavirus, eh, la mayoría de las empresas han tenido que adoptar eh, de manera muy apresurada políticas de teletrabajo. Entonces, Microsoft lo que ha querido con esta plantilla eh, ha sido facilitar que los que con la comunicación entre los empleados y las organizaciones sea de manera fácil. Entonces se supone que con unos pocos pasos, que al final no son unos pocos pasos, eh, se podría instalar, los usuarios podrían instalar esta, esta aplicación y así poder mostrar dónde se encuentran trabajando, solicitar ayuda y más y más, eh, y, más y darle más valor. Vale, ahora os voy a compartir eh, os voy a compartir la página donde Microsoft eh, lanzó la noticia. Este es el blog de Power PowerApps, ¿vale? aquí hablaron en primera instancia de ella y eh, nos dan un link donde nos muestran estos, estos pasos. ¿vale? Eh, bueno, lo tenemos en español o en inglés, cada uno que lo ponga como prefiere. Yo muchas veces, la mayoría de las veces, me entero mucho mejor poniéndolo en inglés. Bien. Y mmm, nos van contando todos los pasos que tenemos que dar para poder instalar la aplicación, además de la guía, tenemos también un vídeo que eh, dura 20-25 minutillos, pero hay que ir parándolo para poder hacer las, las, dar los pasos que son necesarios. Mm -hmm. Eh, y eh, todo el código lo tenemos en el repositorio de GitHub de Microsoft. vale. Eh, con descargarnos este paquete y descomprimirlo, dentro están todas las soluciones, tanto de las Power Apps como de los flujos que son necesarios para lanzar la aplicación. Vale, en primera instancia, comentaros que lo primero que nos solicitan es crear un sitio un sitio de comunicación, uy, perdón, un sitio de equipo yo lo he llamado eh, COVID-19, un sitio de equipo en, en SharePoint, perdón. ¿Vale? porque es en este sitio donde va a ir toda la información. Aquí, mediante un flujo que, que si queréis os lo muestro, pero vamos, un flujo automático que está dentro de la solución, se van a crear todas las listas que van a contener la información que luego eh, es la que se va a poder visualizar y, y consumir desde la aplicación. Bien, eh, la aplicación comentaros, eh, muy importante, que son dos aplicaciones, una que es de administración, que está más, indica, más orientada a la gente de back office, quienes son los que van poniendo las noticias y demás, y, y la otra más para los, los usuarios. ¿Vale? Una cosa importante que me gustaría comentaros antes de continuar y ver la, la aplicación en sí, eh, es el licenciamiento, ¿vale? Eh, muchas veces cuando estás trabajando con productos de Microsoft siempre te preguntas qué licencia necesitas para, para poder trabajar con ciertos, con ciertas herramientas. Bueno, pues mientras que tengas una licencia de Office 365, una E3, E5, la que sea, que eh, incluya dentro tanto Power Apps como Power Automate, eh, vas, a poder, vas a poder desplegar esta solución en tu entorno y va, va a poder funcionar sin, sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues lo que os decía, las listas, si las queréis ver, eh, son, son ocho listas y una, un par de bibliotecas de, de documentos que, pues ya os digo, se nos generan aquí y se van rellenando luego con la información que le vamos dando en la aplicación de administración. Vale, pues vamos a, a ver la aplicación en sí. Esta sería la aplicación... Eh, una vez instalada ya en nuestro en nuestro entorno, nuestro equipo, eh, nuestro tenant realmente, vale eh, como podéis ver, tiene distinta varia, varia funcionalidad. ¿vale? Los usuarios pueden eh, declarar el, el estado en el que se encuentran, es decir, donde trabajan, leer los boletines de la compañía, ver eh, los feed eh, de, de RSS eh, que nosotros, por ejemplo, hemos metido en los de la Organización Mundial de la Salud, pero, ¿no? ahora, ahora lo vemos, esto está más eh, destinado a noticias de gobierno y demás, eh, ver contactos de emergencia, es otro de los puntos que eh, hay en la aplicación, eh, solicitar ayuda, vale, si los vemos un poquito más en detenimiento, ¿vale? pues aquí serían las noticias que pone la empresa en sí, muy, muy curradas por mi parte, esto sería un, lo que os digo, eh, lee desde un RSS que hemos agregado nosotros, el de la OMS, ¿vale? y te va mostrando todas las noticias, y si le diéramos a leer más, vale, si le diéramos a leer más, se nos va directamente a, a la noticia en sí. Bien, el siguiente... Elemento que tiene la aplicación, el siguiente módulo, sería unos consejos que nos puede dar la empresa de cara a, pues ahora con todo el aislamiento en, en casas, eh, pues el confinamiento, qué podemos hacer, qué nos proporciona desde recursos humanos, desde marketing, de los encargados en darnos ciertos consejos para que llevemos una vida saludable y demás. Eh, el típico apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí rellenaríamos la primera pregunta que se hiciera con su respuesta y, y demás. Todos estos módulos tienen buscador, vale. si yo aquí pongo eh, first, por ejemplo, se me quedaría solo el que el que pues es un buscador, el que tiene el que hace el que hace match el que hace correspondencia con la palabra que yo estoy poniendo en el buscador, eh, links que nos pueden proporcionar desde la empresa que sean útiles, por ejemplo este de situación actual, si lo pincho es la situación actual que hay ahora mismo en España a través del Ministerio de Sanidad respecto al coronavirus, vale, eh, pues los links que, que, que nos quieran poner, eh, contactos de emergencia que nos proporciona la empresa vale, y eh, la parte de Make a Request, si yo quiero hacer una petición a, a mi empresa. Ahora vuelvo sobre esta parte, pero quiero primero contaros otra, otro apartado. Bien, eh, el apartado de SEO status, este es el que me facilita poder decirle a mi organización dónde estoy trabajando yo en este momento, si estoy trabajando desde casa o fuera de la, de la oficina. ¿vale? Todos estos módulos son ampliables, es decir, si tú en vez de tener eh, solo dos opciones de, de trabajo, eh, obtuvieras más, pues todo esto se podría ampliar desde la plantilla. Eh, por ejemplo, yo ahora mismo digo que estoy trabajando desde casa, me saltaría el calendario para poder marcar los días que trabajo desde casa y eh, lo actualizaría, ¿vale? Simplemente eh, eh, con esto ya quedaría eh, fijado que esos días yo trabajo desde casa, pero además eh, me da la opción de poder mm, decir a quién quiero que le llegue un email con estos datos. Por ejemplo, si pongo Demo webinar. Claro, es que este no existe. <risa> vale, nada, pues eh, sería para poder compartir con alguien. en y Este creo que lo he borrado también. Sí, nada, este no lo he borrado aquí vale, eh, aquí me daría la opción de eh, poder mandarle un email eh, fuera de la organización o dentro de mi organización y nada, y con esto lo que haría sería eh, que me llegara por el email, vale. Bien, eh, volviendo a la aplicación en sí, lo que os decía que aún no quiero entrar en la parte de peticiones es porque quiero que veamos en un momento eh, la aplicación de administración. Esta es la otra aplicación que habría que instalar, nada, eh, adjuntando el paquete directamente en Power Apps, como un, una importación del zip y eh, estos serían los valores que tenemos que, que ir rellenando, ¿vale? Eh, la administración es el primero que hay que rellenar para que pueda funcionar la aplicación en sí, que tendríamos que poner el email, el email del administrador, luego de la, eh, la url o no, como queramos, este es uno de los puntos importantes porque tendríamos que poner el ID del grupo de Active Directory donde tenemos la aplicación y en sí la url de la aplicación ¿vale? y bueno, este, esta url es lo que rellenaría lo que os he comentado de las RSS News. ¿Vale? Y decir de qué manera quiero que nos lleguen las notificaciones por email, por Teams o por notificaciones push que eso es una característica particular de las Power Apps que eh, de inicio es un poco premium, es más premium que la licencia en sí de Office 365, pero ahora mismo Microsoft la ha liberado hasta que pase la situación, entonces también la podríamos, la podríamos activar. Yo lo que quiero es que me lleguen las noticias por Teams, y activar todas las que quiero que, que nos lleguen, ¿vale? Lo guardaría, ¿vale? Y eh, desde Back Office, estos serían las, eh, los apartados que ellos podrían rellenar para mantenernos al día de todas las noticias y las comunicaciones de la empresa. Los contactos de la compañía... Ay, no le tenía que haber dado atrás, perdón, le tenía que haber dado a Back. Perdón, los contactos de la compañía, si me voy por Back, mucho mejor. El, las noticias en sí que nos pone la compañía para que estemos al día la, los consejos que nos dan ¿vale? aquí si quiero crear un nuevo consejo puedo poner demo eh, nada como subtítulo demo consejos Y eh, marcaría esto, esta, este botón de activado de, de precado o no, está en absolutamente todos los módulos de rellenar información que tenemos en la aplicación. Si es una noticia que ya está antigua y no queremos por lo que sea eliminarla, pues lo ponemos como de precado porque a lo mejor en un momento vuelve a tener sentido. Y nada, guardando la, guardando el, la noticia, el consejo en este caso, pues cuando volviéramos. A refrescar nuestra aplicación eh, de usuario ya podríamos volver a tener este eh, este nuevo tip este nuevo consejo vale si volvemos atrás seguimos viendo cuáles son los siguientes módulos el de links eh, que aquí la empresa puede ponernos links a lo que quiera una lista de spotify con lo, los últimos temas para motivarnos cualquiera de ellos bien y eh, las preguntas y respuestas. Vale, eh, lo mismo si ahora creo una nueva. Eh, vamos a poner eh, demo. Ah, el rank lo que nos pide es decir en qué orden quieres que te salga, la primera, la segunda, la tercera. De momento solo tenemos dos, esta sería la tercera, porque imaginaos que quiero que esta sea la primera. Eh, y aquí diríamos la respuesta. ¿vale? Bien. Vale. Y si ahora mismo actualizaríamos, eh, actualizáramos perdón, la, la aplicación, vemos como en las FAC tenemos el que hemos puesto de la demo, ¿vale? Y el otro lo había metido en los tips, me parece. Bien, y este sería el que acabo de, de meter ahora mismo, ¿vale? Pues eh, lo mismo pasaría con absolutamente todos los módulos que tiene la aplicación. Eh, bien, otra de las características importantes, antes de pasar a la personalización que nosotros hemos realizado y para que podáis ver cómo la podéis realizar vosotros, eh, es la integración con Teams. Bien, vamos a abrirnos Teams. communication, vale, este tensor. mira, perdonad, voy a mostraros otra pantalla, si mi ratón vuelve. Bien, eh, ahora os enseño esto, vale, eh, este sería un, un equipo que hemos creado para tener la comunicación eh, con, a través de la aplicación, vale, y una de las cosas eh, que nos recomienda Microsoft hacer es que creemos un canal de Help Request, donde aquí eh, mediante un flujo, cada vez que hagamos una petición a través de la aplicación, por eso no quería enseñaroslo todavía eh, nos va a llegar una notificación al Teams esto se desenlaza, se desencadena perdón, eh, gracias a un flujo, uno de los que vienen dentro de la plantilla y aquí nos llegarían pues siempre que pongamos una, siempre que algún usuario ponga una request nos llegaría a este canal. ¿vale? Y aquí en el canal de general también lo que nos recomiendan es que metamos como pestaña la aplicación de administración para que los eh, responsables de, de la administración de esta aplicación estén todos dentro de este canal y así desde aquí directamente, sin tener la necesidad de entrar a Power Apps y demás, puedan eh, ir creando las noticias, cambiando temas de administración si fuera necesario, eh, dándonos consejos, cualquier, cualquiera de las opciones que nos proporciona la aplicación. Vale, eh, otra cosa y ya para finalizar con la aplicación de Microsoft es que como veis, como toda aplicación de Power Apps, se puede incrustar directamente en, en el Teams de toda la organización. Para ello tendríamos que ser... Eh, para ello tendríamos que ser administradores del Tenant y poder, gracias aquí a las aplicaciones, podríamos incrustarla para que a todos nuestros usuarios les saliera la opción de poder tenerla en el menú de la izquierda. Si es algo que utilizan a menudo, pues les vendría muy bien para, directamente clicando desde aquí, igual que tienen la opción de los chats o calendario, equipos y demás, pues tendrían la aplicación para directamente con un clic aquí eh, llegar a ella. Vale, como habéis podido ver, eh, os he mostrado dos aplicaciones distintas. Eh, ha sido totalmente eh, a propósito, ya que esta inicial que os he mostrado es la, la básica que da Microsoft y la que habréis visto ahora mismo, que es la que tengo incrustada dentro del Teams, os la puedo enseñar directamente sobre Power Apps es esta. ¿Cuál es la diferencia que se puede ver? Pues eh, podéis ver que nosotros, donde Microsoft ponía Emergency, emergency Contacts, le hemos metido un módulo personalizado nuestro, es nuestro Workstation Booking. ¿Por qué? Eh, de cara a... Bueno, eh, Juan Pío os contará ahora bien en qué funciona, cómo funciona esta, esta aplicación, este módulo dentro de la aplicación de, de crisis. Pero bueno, creemos que más que los contactos, pues nos puede valer más tener una aplicación para la reserva de sitios de cara a la vuelta a la oficina. Vale, no me voy a parar en, en explicaros en sí cómo, cómo funciona la aplicación, ya que, como os he dicho, os la va a explicar Juanpi, pero lo que sí que me gustaría es enseñaros cómo hemos hecho nosotros para poder modificar este, este campo, ¿vale? Voy a enseñaros, bueno, voy a ir abriendo la aplicación porque tarda bastante en abrirse. Eh, ¿vale? Esta sería la aplicación, no la de administración, sino la que usarían todos los empleados de la empresa, los usuarios. ¿vale? Mientras que esto se va abriendo, quiero mostraros un Excel. Dentro del paquete eh, que os descargáis de GitHub, os llega eh, un fichero de Excel. Este fichero de Excel, lo que pone en la documentación es que, pues, es para poder usar eh, los distintos lenguajes eh, que aquí te, te proporcionan Como podéis ver, hay bastantes, bueno, 45, cubre bastante las, las necesidades de, pues, a nivel global, supuestamente. Vale, eh, este fichero Excel, eh, esto que está aquí es todo, todo el eh, marcado, pero es una tabla, ¿vale? Es una tabla que se llama Call Translations. Ahora vamos a, a ver por qué os hago referencia a esto. Volvemos a, a Power App, ¿vale? Ya se, ha, ya se ha abierto. Bien, es muy importante eh, lo que os acabo de mostrar del Excel, que veamos esto de Call Translations, porque es una colección que eh, se va a utilizar en la Power App para poder, no ya solo, cambiar el idioma si así lo quisiéramos. Nosotros hemos obviado eh, ese punto, porque eh, la mayoría de las eh, comunicaciones las hacemos en inglés y nos gusta tener la aplicación en inglés, eh, sería eh, fácil cambiarlo. Simplemente tendríamos que cambiar donde pone eh, en us poner es es, pero eh, no tiene mayor importancia y eh, aquí dentro de la aplicación eh, hay un montón de colecciones, variables y demás, vale pues lo importante y lo que os quiero comentar a la hora de poder introducir un campo nuevo dentro del menú o eh, reemplazar uno por otro como hemos hecho nosotros es la colección que se llama, bueno mira aquí si veis es lo del lenguaje es lo que os digo que aquí en vez de poner en us si ponemos es es tendríamos el idioma castellano, pero lo importante es ver esto de aquí la colección que se llama Colnav, ¿vale? Dentro de todas las colecciones que tenemos en la Power App, vamos a irnos para verlo de manera más gráfica. vale. Estas son todas las colecciones que están inicializadas en la aplicación, ¿vale? Si nos vamos a Colnav, vemos que es exactamente la colección de navegación, o Navigation, eh, que tiene todos los iconos que hemos ido pasando de uno a otro en la aplicación, ¿vale? Son todos estos iconitos, ¿vale? Nosotros hemos quitado el de Emergency Contacts y le hemos metido uno nuevo que a nosotros eh, nos ha nos muy útil, que es este, para nuestro Workstation Booking, ¿vale? Eh, simplemente modificando en la pantalla en la que estábamos, que ahora volvemos a ella, los valores del récord que hace referencia al, al puesto en el que se encuentra eh, ese ítem antiguo en la colección, ¿vale? que es el puesto número 6, eh, modificando esos valores por los que nosotros queremos, con eso lo tendríamos, lo tendríamos todo. Vale, volvemos a la aplicación, vale, si veis este ID 7 se iría a la ventana, a la pantalla de request, si volvemos a la colección, el puesto número 7 es el que se va a la ventana de make request, como está bien aquí, y es el iconito de hacer la sugerencia a la empresa, vale, pues, ¿y cuál es la descripción? Contact us with a request, bien de dónde vienen estas descripciones que nos marcan aquí, vale, eh, aquí está el, el kit. Bien, tanto para el screen name como para el description name, Microsoft lo que hace es tirar de este fichero que os he mostrado lo primero de Translations. Nosotros, como veis aquí, lo hemos metido a pelo porque no habría que haber metido una nueva columna en el, bueno, una no, dos nuevas columnas en el Excel y creemos que para una demostración es más fácil ponerlo aquí directamente. No hace falta que creemos las dos nuevas columnas, pero sí que vamos a ver cómo está hecho, ¿vale? Si nos vamos a, a, al fichero, que no sé qué estoy mirando. Si nos vamos al fichero, veis que aquí está Make Request Description y Make Request Question, ¿vale? Aquí, Contact us with a request, state your request below. Perdón, y este es Make a Request. Bien. Voy a de pantalla a pantalla. Aquí. Vale. Veis que es el, el valor que, que pone aquí, Make Request o Make Request Description. Esto nos lo está cogiendo desde el bar string, que el bar string lo que hace referencia, que lo tenemos aquí arribita. Eh, eh, establecido, perdón, es un lookup a call translations que call translations hemos visto que es nuestra tabla dentro del Excel. Bien, pues eh, así eh, y, y dependiendo de la variable de lenguaje que le hemos establecido aquí arriba. Vale, pues de esta manera, me lo voy a seleccionar para poderme ir abajo bien al sitio donde estaba. Vale, de esta manera nos cogería dependiendo del idioma la columna que le estamos diciendo y nos metería el valor por, por defecto que nos pone en el Excel, lo que os digo, nosotros hemos obviado a hacer esto, indirectamente lo hemos puesto a pelo aquí para que nos saliera dentro de nuestra aplicación, vale, y nada, lo único que le tendríamos que decir es la nueva pantalla que queremos, Workstation Booking, que la tenemos nosotros aquí, que es nuestra implementación añadida a la aplicación de, de Crisis Communication de Micro y el icono que eh, también le hemos querido meter, que al igual, igual que, que el resto de, de documentos eh, de media, eh, pues se meten directamente aquí en la PowerApp, lo tenemos aquí abajito. Bueno, ese era un propósito de otra cosa, <risa> le tenemos aquí nuestro iconito azul, le hemos cargado a través de nuestra biblioteca y, y ya podríamos utilizarlo. Vale, y nada, simplemente ya os digo, modificando estos valores, hemos sido capaces de pasar de lo que tenía Microsoft como eh, Emergency Contacts a nuestro eh, Workstation Booking, ¿vale? Si el, el Contacts nos, nos es válido, eh, pues lo podemos dejar y lo único que tendríamos que hacer es crear un nuevo, una nueva feature y con un nuevo con un nuevo if, igual que lo que tenemos aquí, en vez de reemplazar, crearle uno nuevo y así podríamos tener, además del contact, en la posición que nosotros quisiéramos, nuestro nuevo nuestra nueva pantalla. vale Y bueno, con esto más o menos eh, podéis eh, hacer todas las modificaciones que queráis dentro de la aplicación para añadirle funcionalidad eh, que os sea útil a vosotros. Y ya está, yo creo que Juanpi, si quieres ahora eh, cuéntanos tú un poco cómo hemos desarrollado nuestra aplicación y, y gracias. Gracias Gemma. Juan P nos va a contar un poco cómo, cómo hemos desarrollado y las uh, funcionalidades principales de, de Workstation Book, Booking, que es la aplicación eh, integrada eh, a la plantilla de crisis? Juanpi, cuando estés listo, sí, puedes empezar. Sí. sí, vamos a entrar de nuevo en el entorno de desarrollo eh, que era donde lo había dejado GEMA, y eh, os vamos a pasar a explicar un poco la funcionalidad que hemos creado para reservar de puestos en la oficina. Eh, ahora con con la vuelta a la oficina eh, es necesario, como bien ha dicho Lucy, eh, pues, eh, reservar o eh, ampliar los espacios reservados para cada una de las personas y por lo tanto la capacidad de las oficinas se ven, se ven reducidas. Eh, bueno, eh, podemos decir como característica principal que esta funcionalidad de reserva de puestos puede ser eh, utilizada para estos tiempos eh, que se hacen necesarios, eh, como hemos comentado, o también eh, se puede utilizar a posteriori, eh, se podría utilizar a posteriori, en el momento que ya no hubiera ningún tipo de restricciones, pues por ejemplo para oficinas o ubicaciones que no tuvieran eh, o que tuviera una gestión de puestos calientes. Eh, nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos eh, parte de la oficina asignada a las personas de la oficina, pero después también tenemos un rango de puestos eh, que son eh, anónimos, por así decirlo, y que son utilizables por, por, por, por cualquier persona que de otras oficinas que vengan de fuera eh, pueden utilizar un, un puesto y tener un puesto eh, ocupable. ¿eh? Bueno, eh, en principio eh, os voy a enseñar un poco, bueno, aquí volvemos otra vez eh, a lo que es un poco lo que, ha, lo que os has enseñado Gema y, si os parece, volvemos entramos ya directamente un poco en materia a enseñaros un poco el funcionamiento de esta funcionalidad de reserva de puestos o Workstation Booking. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar eh, el aspecto, la relación de aspecto que tiene esta plantilla de DemoCrisis eh, como si lo viéramos desde un dispositivo móvil. Antes lo hemos visto como parte del navegador o incluso incrustado en Teams y ahora, eh, si os parece, os lo vamos a mostrar como si estuviera esto, eh, como si ejecutáramos la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Si accedemos a la funcionalidad de Workstation eh, Booking, eh, bueno, eh, vemos en un primer momento una pantalla que, con dos campos de selección, un campo de fecha, un botón para hacer la reserva de puestos y después vemos un, un espacio en el cual eh, nos mostraría, en el caso de que en la fecha indicada... Eh, tuviéramos ya efectuada algún tipo de reserva, nos mostraría las coordenadas y el puesto que nosotros tenemos asignado. Por último, tendríamos un enlace para acceder a las eh, reservas eh, o al listado de reservas que ya hemos efectuado. Hay que decir que esta, esta funcionalidad sirve para hacer eh, reservas tanto en los días venideros, como a, bueno, eh, son a futuro, pero tiene capacidad para poder realizar reservas a un mes vista. ¿vale? Bueno, si nosotros, por ejemplo, empezáramos o intentáramos realizar una reserva, tenemos eh, validaciones eh, para poder eh, y mensajes informativos que nos indican que es necesario. Eh, pues tener toda la información previa que la, la aplicación necesita para poder realizar la reserva. Entre ellas está, por un lado, la, la oficina, por otro lado, el, el equipo y después, por otro lado, la, la fecha de reserva. Eh, si nosotros eh, hacemos un, intentamos hacer una reserva, vemos que nos ha aplicado un puesto nos ha asignado un puesto en este caso sería la planta 1 el puesto B5 ¿Eh? sería, más bien serían unas coordenadas en las que B sería la fila y 5 sería eh, el número de puesto vale? Si nosotros, eh, por ejemplo, decimos, bueno, este, nosotros ya más o menos conocemos nuestra oficina, tenemos nuestro equipo y sabemos un poco dónde nos sentamos, podemos saber más o menos eh, qué puesto es lo que nos ha tocado. Si, por ejemplo, quisiéramos otro, por, por las razones que fueran, que es esta pegada una ventana o cualquier cosa, eh, pues podemos eh, intentar eh, seleccionar otro puesto. En el caso de que no hubiera eh, más puestos disponibles, nos aparecería este mensaje informativo y eh, nos mantendría el puesto que previamente teníamos asignado. No perderíamos la posición. Eh, en el caso de que nosotros quisiéramos hacer una reserva eh, antes de, de la fecha, un, una fecha pasada, por así decirlo, eh, nos indicaría que eh, no podemos realizar una, una reserva en una fecha anterior a la fecha del día de mañana al que, al que, es, eh, al que nosotros eh, estamos en este momento. ¿eh? Porque podemos hacer reservas a partir del día siguiente, no del mismo día. ¿vale? Y si, del mismo modo, si nos fuéramos, por ejemplo, a una fecha eh, demasiado futura, pasados los 30 días, nos indicaría lo mismo. ¿Vale? En cualquier caso, también si nosotros navegamos, elegimos otro día del mes, si en ese momento tenemos ya efectuado una reserva, se nos mostraría. Aquí, por ejemplo, vamos a intentar volver a hacer una reserva y aquí vemos cómo nos ha asignado otro puesto, ¿eh? con lo cual tendríamos una posibilidad de poder cambiar el puesto en el caso de que nosotros, bueno, pues por las razones que fueran, no nos, no nos guste. Para poder conocer eh, un poco las reservas que tenemos hechas y un poco administrarlas, eh, podemos acceder a esta otra pantalla en la cual nos aparecen todas las reservas a futuro que nosotros hemos tenemos. Eh, aquí ahora mismo podemos ver que tenemos eh, para el día 22, que es la que acabamos de realizar ahora, para el día 2 de junio, el día 8 de junio, que aquí, esta es la que hemos, eh, cambiado, eh, hemos hecho el cambio, el 18 de junio y 20 de junio. En el caso de que quisiéramos eh, cancelar eh, cualquier reserva, pues lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlas en el listado y eh, cancelar la reserva. Si volvemos, vemos que el espacio se nos ha liberado. Y bueno, esto sería un poco eh, lo que es eh, esta nueva, esta funcionalidad introducida dentro de la plantilla de crisis pero que eh, también podría ser una, una aplicación independiente eh, en el momento en el que este, este, estos momentos que nos está tocando eh, vivir, pues eh, ya vuelva un poco todo a la, a la normalidad. Eh, una vez enseñados un poco cuál es la funcionalidad, bueno, os voy a enseñar un poco qué es lo que hemos hecho aquí. Aquí realmente lo que hemos... Eh, bueno... Primero voy a empezar a, a daros un poco ciertos tips eh, referentes a, a, la, a esta funcionalidad. Decir que está eh, la información, los datos eh, residen en, en SharePoint. Eh, sabemos que con SharePoint no es fácil eh, eh, jugar o... Tratar con el volumen de información, con los volumen de los datos, las listas eh, tienen una capacidad eh, no muy grande y bueno, eh, nosotros hemos, hemos logrado salvar ese aspecto. Eh, Utilizando listas, eh, que eso lo que permite es que de alguna manera podamos utilizar un conector que no sea premium, de los conectores hemos estado hablando antes, un conector que no sea premium y por lo tanto eh, con las licencias de Office 365, Microsoft 365, eh, normales de cada plan que tengamos eh, cada uno en, en, en nuestro trabajo, podríamos operar con esta, con esta, con esta aplicación o con esta funcionalidad. Eh, bueno, dicho esto, eh, bueno, os, os voy a enseñar un poco eh, lo que venía comentando antes, eh, referente a un poco a la forma de desarrollar en Power Apps y es un poco a base de, de fórmulas. Si vemos que aquí lo que tenemos son la ejecución de diferentes fórmulas, por ejemplo, esta fórmula SET sería eh, la asignación de... De un valor que sería este, por ejemplo, eh, en esta variable. Eso sería una, una forma, por ejemplo, de, de hacer asignaciones a variables. Eh, esta fórmula, por ejemplo, lo que hace es rellenar una colección con estos registros que figuran aquí. Y bueno, eh, como veis, es todo en base a fórmulas anidadas. Aquí vemos que tenemos tres fórmulas anidadas. Una fórmula que lo que hace es asignar un valor a esta variable. Y después tenemos otra fórmula que lo que hace es aplicar el primer valor que no sea nulo. Y aquí, bueno, pues tenemos otra, otra, otras fórmulas. Eh, bien, esto sería un poco, enseñaros un poco el... el tanto lo que es el entorno de desarrollo de Power Apps como la forma de programar eh, o desarrollar aplicaciones en Power Apps. Si vemos que es eh, muy sencillo, eh, aquí por ejemplo tenemos dos pantallas, la pantalla de, de, de reservas y tenemos la pantalla de cancelaciones. Eh, por ejemplo, en la pantalla de reservas eh, se selecciona, por ejemplo, el evento donde queremos introducir el, el, el, el, nuestras fórmulas y nuestro código y como vemos, pues eh, aquí lo que, es, lo que introduciríamos y en el momento que la, la pantalla se hace visible, se ejecuta todo, todas las fórmulas que nosotros hayamos introducido, introducido ahí. Bien, eh, bueno, eh, no hay mucho más eh, que enseñar, simplemente deciros que, que bueno, eh, esto sería un poco lo que es eh, cómo hemos eh, creado una nueva funcionalidad que a su vez ha sido eh, adaptada ...para esta plantilla de crisis desarrollada por Microsoft y que de alguna manera nos puede, nos puede ser útil. Eh, como toda buena funcionalidad y puesto que antes ya también os hemos, os hemos eh, eh, comentado... Eh, eh, las herramientas de Power Platform eh, pueden combinarse para dar soluciones a, a los requerimientos de empresariales como pueda ser eh, este de la reserva de sitios. Así que, por lo tanto, como buena funcionalidad y, y buen uso de la Power Platform, eh, esta funcionalidad se redondea con dos eh, flujos realizados por, en Power Automate. Eh, esta vez eh, realizados por Lucy y que, eh, bueno, nos va a explicar un poco en qué consisten y cuál es su objetivo dentro de lo que es esta, esta funcionalidad de reserva de puestos que os espero que, que os haya os haya gustado. Eh, Lucy, cuando quieras, eh, nos puedes enseñar esos, esos flujos. Eh, sí, un momento. Tengo un poco problemas de, compa de compartir... No sé si se me ve bien. ¿Se me escucha? Sí. No se ve, eh, todavía. No se ve todavía. Un momento. Bueno, si queréis, mientras que Lucy... Interrúmpeme cuando, cuando, no, cuando quieras. Eh, he visto que había una cosa que se me había quedado por decir, mientras que Lucy... Eh, puede compartirnos, son problemas del directo, eh, nos puede compartir eh, su, su pantalla. El, el, estos simbolitos eh, que nos aparecen aquí de estos warnings, estos warnings eh, son debidos, bueno, hay un, en Power Apps hay una cosa que se llama delegación, que se utiliza o que es intrínseco a los conectores, y es que las consultas que se realizan a través de los conectores, eh, muchas de las... Filtros, ordenaciones, etcétera, etcétera, se realizan en el origen de datos y no en la aplicación. Es decir, cuando nosotros hacemos una consulta al origen de datos y le metemos un filtrado, una ordenación, pues en función del conector, según el conector o a qué te conectes, pues de alguna manera eh, esas, esa misión de filtrado y de ordenación se... Eh, se realizan en el origen de datos en vez de en la power App. Eso es, es busque, lo que se busca con eso es la optimización. Y estos warnings que os, eh, que os eh, eh, mostraba o que os había mostrado en principio, pues eh, son debidos a que eh, estoy intentando filtrar eh, campos eh, booleanos en una lista de SharePoint y nos indica, nos lanza este warning diciendo que es posible que eh, en listas de grandes volúmenes de, de información es posible que no trabaje bien. Bueno, es como todas las plataformas de desarrollo, todas tienen sus, sus cosas y, bueno, en este caso es eh, con respecto a SharePoint. No siempre es así. Va un poco eh, de forma íntimamente ligada al conector y al origen de datos que estemos utilizando. Y ya parece que sí, que Lucy ya sí. tiene de vista su, su, su pantalla con, con sus flujos. Así que lo siento mucho por haberte robado el tiempo. No y, pasa nada. Y, y bueno, pues nada, te dejo, te dejo todo tuyo. Bueno, eh, gracias Juanpi. Eh, lo que se ha estado pensando eh, es eh, ir recordando a los empleados eh, las reservas que, que hayan solicitado lo, para los puestos. Entonces, eh, para el recordatorio de reservas se ha creado un proceso automatizado basado en uh, Power Automate, como comentaba Juanpi. Eh, la idea es recordar al empleado su puesto, He reservado a través de una de las coordenadas eh, des, mmm, previamente eh, mapeadas, eh, hechas mmm, a través de un mapeo de la oficina. Eh, el proceso eh, está pensado para ejecutarse todos los días, más o menos a finales de la jornada laboral y eh, haciendo recordatorio para el día siguiente. Eh, técnicamente consiste en uh, eh, consultar eh, la lista de datos de las reservas eh, trayendo, trayéndose el, los emails de los usuarios que tienen reserva el día de mañana y eh, se procede a, a recorrer eh, dichos datos obtenidos enviando eh, la notificación prácticamente eh, la, eh, aparte de las coordenadas, eh, que... Un momento, por favor, es un poco... Un momento. Eh, aparte de, del recordatorio eh, eh, que se le hace al, eh, al empleado, eh, también se le hace recordar liberar el, la reserva en caso de no poder acudir. Eh, os voy a mostrar eh, cómo sería la notificación, eh, sería, tenía, ten, tendría este formato más o menos y eh, para la consistencia de los datos eh, se ha estado pensando eh, en, un, en un proceso automatizado eh, el que se encarga de, de archivar. En primer lugar, eh, los datos de, de reservas eh, del día anterior y borrarlos. Eh, de esta forma, libera puestos y, las, y permite las reservas con un mes de antelación, como estaba comentando anteriormente Juanpi. Eh, los datos eh, se almacenan en ficheros eh, CSV, eh, en una lista de SharePoint, y la idea es eh, que se puede se puedan usar para análisis eh, de datos con eh, Power BI. Y prácticamente eso es todo por mi parte. Eh, Gracias, y nada más. Lo siento por la interrupción. No, nada, es, que, <risa> es, es, es, es lo más normal. Voy a contar a un chiste y no nos lo ha contado. Bueno, es que yo para chistes soy muy malo. Soy muy gracioso, pero para otras cosas. Para los chistes no, pero cuento muy mal los chistes. Bueno, pues nada. Eh, hemos ido respondiendo eh, a las preguntas que nos habéis ido haciendo mientras tanto, mientras que unos hablábamos, los otros íbamos contestando. Eh, no sé si ha quedado alguna sin contestar. Creo que no, pero bueno, ahora cuando terminemos vamos a hacer un repaso y si hay... Si hay alguna, pues ya mmm, cuando eh, a través del equipo de marketing de Plain Concepts os manden eh, la grabación de todo el webinar y demás, pues también os llegarán todas las preguntas, eh, tanto la pregunta con su, con su respuesta. Y poco más por nuestra parte. Esperemos que os haya gustado el webinar, que, que le metáis mano a la plantilla, que no es, no es nada difícil. Y. Mmm, y nada, que empecéis a trabajar con Power Apps, eh, lo va a petar. Sí, yo, bueno, si me permitís un inciso, sí. eh, a mí me gusta siempre decir que Power Apps es una, una, una herramienta de desarrollo de aplicaciones y realmente... Eh, los que estamos desarrollando aplicaciones en Power Apps, yo siempre aconsejo empezar siempre por casos de uso. Está pensado para casos de uso sencillos, para resolver problemas muy concretos y que vale más la pena crear dos Power Apps para dos casos de uso que una Power App para dos casos de uso. Es decir, siempre eh, simplificar. Eh, y, y procurar... Después esas aplicaciones pueden ir creciendo un poco con el tiempo, se pueden ir enriqueciendo, pero, pero Power Apps está pensado para, para cubrir una necesidad concreta y... Eh, Sí, y también va un poco en función de la audiencia a la que va destinada esa aplicación. Puede ser una aplicación que vaya destinada a toda la organización, puede ser una aplicación que vaya destinada a un departamento o puede ser incluso una Power App que se haga una, un, un, un Power User, un usuario champions, gente que hay en todas las organizaciones que son muy, muy intrépidos, que les gusta un poco trastear y tal y que de alguna manera se apoyan en Excel y en otras herramientas un poco para, para resolver su trabajo diario, pues eh, pueden ser capaces de crear este tipo de aplicaciones muy sencillas que en dos clics pueden pueden de alguna manera eh, eh, o con un botón pueden desencadenar un flujo que envíe una notificación, pueden cambiar el estado de un dato, etcétera, etcétera y que para esas cosas son muy útiles y que realmente nos hacen ser muy productivos en el día a día así que bueno, eso es un poco el, el consejo que yo siempre doy para los que queráis iniciaros en las Power Apps y, y bueno, pues es un poco, un poco eso, así que bueno, pues muchas gracias y bueno, ya eso es todo Tema. Por mi parte también, sí. muchas gracias. Pues nada, nos despedimos todos, eh, chicos, y esperemos veros pronto en un nuevo webinar. Adiós. Hasta luego, adiós. Chao, chao.